Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Ya estamos en la sección del café caliente. Y antes de entrar a lo que es la entrevista principal, vamos a presentarle a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, buenos Raquel. Días, Fulio, buenos días, hermano Fulvio. Buenos gracias. días, Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. están? ¿Cómo Bien. Puede decir? Bien bueno, ¿Cómo está un fin de semana, semana muy triste. Cultural? Fin de semana de duelo no en nuestro Tenares. Sí. Se nos fue a. Eh, nuestro querido Ángel Miranda, ese ser que lo queríamos como papá, que nos vio crecer de chiquitito a todos, y hoy será su entierro a las 10 de la mañana, así que desde el sábado en la noche, mucho dolor allá, mucha tristeza, en mi pueblito Tenares. Los, que, los Para los familiares y amigos relacionados, eh, los actos de sepelio serán a las 10 de la mañana del día de hoy, San, eh, la Eucaristía y, y el entierro de Ángel Miranda en paz, descanse el alma Luchi Vicioso también, también Luchi Vicioso falleció Fallece, en la madrugada de hoy la voz, Así la es lucha. Así eh, es Lamentar muchísimo bueno. esto Bueno, llegamos al momento, buenos días a todos Del Café Caliente y En este momento vamos a conversar con un líder comunitario El vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular El Falpo, Raúl Monegro Está días, con nosotros Raúl. para hablar de reivindicaciones Buenos días, ¿cómo estás hermano? Buenos días Raquel, buenos días Francis, buenos días Fulvio y gracias Raquel. a todo aquello que nos están viendo en estos momentos. Hay reivindicaciones, hay deudas acumuladas de muchos gobiernos en San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte. Eh, en la actualidad, ¿por qué? Eh, ¿Qué está haciendo el FALPO? ¿Cuál es el plan de lucha? ¿Qué tiene que decirle de a la población? Mira, en primer lugar nosotros eh, arribamos en la semana pasada a los 34 años como fundado, el Falpo el día 14, el día de la amistad oh. y del amor. Oh. Una organización que, una organización que oh. nace del amor hacia el pueblo, oh. hacia las reivindicaciones, hacia la libertad. Y cumplimos 34 años, en el día de ayer eh, lo conmemoramos con una caminata junto al Movimiento Popular Dominicano, MPD, que también cumplía, o cumple, eh, ...en el día del de miércoles cumple 63 años... ...en ese sentido unimos eh, los esfuerzos y caminamos hacia el Parque Independencia... ...donde había una actividad en conmemoración y solidaridad con el pueblo de Venezuela... ...estuvimos ahí eh, para hacerle una reseña... ...el Falpo en estos 34 años ha tenido muchas luces, diríamos más que eh, sombra hemos perdido muchos compañeros, pero ha valido la pena acompañar a este pueblo, luchar junto a este pueblo, y vamos a continuar luchando con, por las reivindicaciones, por una mejor sociedad, por una eh, patria más eh, equitativa para todos, y ese es el compromiso, y queremos saludar o felicitar a todos esos compañeros que han eh, sido parte de este, de este glorioso o gloriosa organización que siempre está al servicio del pueblo. Mira, Raúl, tengo una cita ahora con el café para que tú continúes dando tu relato del, de la actividad eh, conmemorativa de los 34 años. Buenos días, doña Felicia. Buenos días, Continúa. Buenos días. Sí, eh, queríamos eh, reseñar eso de esas actividades y de... de de 34 aniversarios. De esos 34, ¿tú cuántos tienes ya? Bueno, nosotros sí. llegamos a esta organización en el 97. Tenemos unos 22 años. Y 22. Ya eh, siendo ¿Ya parte. Tío? ¿Tú llegaste sí, con de cuántos años? ¿De 15? Muy, muy joven. Yo llegué, de esa, yo estaba pero, en el liceo cuando unos 14, eh, 13 años iniciando en el liceo y una vez formé parte. Entré a vez pero formé parte de esta organización, o sea, eh, nosotros eh, nos sentimos orgullosos de, de, de estar en un grupo, en una organización que ha sido solidaria, solidaria entre compañeros, solidaria con este pueblo, que ha llegado hasta el sacrificio de muchos compañeros de perder la vida. Nosotros hemos pedido jóvenes valiosos, como es el caso de Jesús Iplan, uno de los fundadores, de esta organización, de eh, Osvaldo Torres, Furi. Eh, y, y uno de los más recientes es el compañero Vladimir Antigua que ofrendó su vida por las reivindicaciones que aún todavía no se han cumplido o no se materializan en San Francisco de Macorís. Mira una cosa, hablando de reivindicaciones, ustedes se les vio al Falpo eh, prácticamente presentaron cara de satisfacción al momento de que se planteaban ya la construcción del hospital regional, igualmente en la circunvalación, y veo que eso fue simplemente una letra o una presentación de, de televisión y de noticias de que ustedes estuvieran tranquilos, o eso se está, ustedes están al tanto de que se vaya a cumplir o se esté cumpliendo, Mira, eh, Francis, ciertamente tú sabes que este es un gobierno de hablar mucha mentira y de hacer mucho bulto, como se dice en el Aigo Popular. Eh, ustedes saben las veces que se ha dado el primer Picasso en el hospital. Finalmente ellos iniciaron, iniciaron con toda la lentitud que le caracteriza para cuando eh, no tienen la voluntad, <coughs> <coughs> perdón, la voluntad de construir obra. Tiene aproximadamente cuatro meses que se empezó a remover el terreno. <coughs> Perdón. Y eh, vemos que en, este, en estos días eh, se paralizó un poco, pero ayer estábamos por ahí y vimos muchos equipos o equipos pesados. No sé, el terreno lo ve, se ve ya prácticamente. Eh, Nivelado, nivelado no sabemos, eh, si no enteramos hace dos semanas como que todavía no se había desembolsado el dinero y que se sí. le iba a desembolsar en la semana que pasó o una parte de, de, de dinero. En cuanto a la Avenida Sin Comparación, ha sido un bulto, no nadie tiene información de eso, no se ha hecho nada y nosotros continuamos con, con el reclamo de que se construyan no solo esas obras, sino que se construya la carretera San Francisco de Macorís, río San Juan, la plaza de la cultura, que es, debe ser un hecho. Pero aquí hay un problema que cada día que pasa puede, produc puede producirse o va a producir una catástrofe, que es ese sistema cloacal, o oh, el bueno. sistema de aguas residuales, como se quiera llamar. Ese el sistema en San Francisco de Macorís, eso colapsó hace más de 20 años. Eso vivió su vida útil. Y San Francisco Macorís ha crecido y hay lugares donde no cuenta con un sistema cloacal. Por ejemplo, la parte oeste, eh, para allá no, no hay sistema cloacal. Sí, sí, sí, el río. <ríe> ya tú sabes lo que eso implica. Eso es una Pero, donde está el sistema cloacal, ya eso no funciona, ya eso está podrido, esa tubería y todo eso ya donde quiera tú ves que hay una avería y hay que estar rompiendo la calle. entonces nosotros decimos que eso es una necesidad en San Francisco de Macorís Raúl. en estos tiempos, eso puede producir enfermedades, eso puede producir una explosión bomba de, eh, eh, de ahí abajo y eso, ustedes saben lo que sí, eso sí. Eh, significa, entonces en ese sentido es una demanda que hay que eh, tomar en cuenta y intervenir a San Francisco de Macorís con eso de inmediato, pero también discúlpame Fulvio, pero también Está la cañada grande eso es, es. eso es un símbolo de la lucha En San Francisco de Macorís. Bueno. Y todavía no se ha eh, realizado Nosotros hemos hecho propuestas Nosotros entendemos que es una, una demanda Que se lleva muchos recursos Pero vamos a hacerla por etapas o sea, Vamos a hacerla por etapas y, y, y, y utilizar un tiempo sí. Cinco, cuatro años que Para se, que se inicie Que se vea la intención claro, vale. Raúl, claro. Raúl También está... El puente de Ugamba, el puente Vistelvalle, también está el agua potable de Huiza, de el agua potable también de la zona de La Peña y, y esa parte ahí de Pontón, el agua potable también de Madeja, pero también por aquí estuvo el Consejo de Desarrollo y tiene un pliego de obras que se... El Consejo Económico y Social. ¿Que ustedes son parte o no? Del Consejo Económico y Social, que ustedes son parte... ¿Cómo, ¿Cómo está la situación real si esas obras se van a hacer aquí? Mira, ustedes saben que este es un gobierno que eh, si no es con presión, si no es con lucha, es, es movilizado, la gente en la calle no se realiza en la situación. Ciertamente nosotros somos parte, representamos el movimiento social dentro del Consejo Económico y Desarrollo, no, somos, es, no tenemos esa beligerancia ni esa militancia tan, eh, diríamos nosotros, permanente en el Consejo, creemos que este pueblo hay que movilizarlo, que eh, es con, con el pueblo en la calle que podemos, y así es que no han enseñado o no han, no han hecho entender que esa es la única manera de resolver los problemas. Nosotros prácticamente son la misma demanda del Consejo de, de Económico y Desarrollo. Esa demanda de nosotros tiene más de 20 años. Y todo aquel que quiera el bienestar y quiera luchar, nosotros eh, decimos que bienvenido sea y que acompañe a este pueblo con responsabilidad y, consecuentemente, a lo que pueda pasar. Porque a veces estamos en organizaciones y hay gente que eh, coinciden con la dejadez de, del gobierno y quieren utilizar o utilizan esos espacios para, para beneficio personal o, o calar, o beneficio grupal. Nosotros creemos que el pueblo está por encima de todo, lo personal, lo grupal, y si uno lo acompaña en su demanda y se empodera junto con ellos, eh, el éxito está garantizado y podemos eh, así cumplir con nuestra responsabilidad. Que tenemos como ciudadanos. Raúl, tú decías en las primeras palabras en esta conversación de que han arribado 34 años de fundación y que hay más luces que sombra. Dentro de esa sombra pudiéramos decir la cierta división que hay, porque hay unos líderes que hacen llamarse los dirigentes nacionales, de los que recordamos en los más recientes actos de lanzar ese fecales al Congreso Nacional, no importó si ensuciaran la bandera. Esos y que muestran entonces evidencia de existir dos falpos. ¿Esa es parte de la sombra que existe? Mira, cuando yo hablo de sombra no me refiero a, a que se han dado algunos desprendimientos, yo me refiero a, la, a los compañeros que han caído, a los heridos que, eh, que también han... Pero no es una debilidad de que existan pero dos falpos cuando no, debieran no, estar unidos no y luchar por los mismos intereses. Falpo. No existe, nosotros nosotros decimos que existe dos Falpo mira la organización hay lugares donde nosotros no existimos y han compa hay compañeros que han ido y han protestado que se han dicho y ellos mismos dicen yo soy de Falpo el Falpo es una institución que tiene un prestigio y que la gente la asume porque sea, que todo el que Ahora, protesta dice soy de Falpo claro y, y muchas veces hasta los medios sin conocer eh, van y dicen el Falpo una esta protesta o sea eh, tiene un nombre y hay gente sí que se han que han sido de prendimiento y eso sucede en toda institución, partido político, que siempre hay disidencia y quedan con el tiempo, ya van desapareciendo porque eh, el tiempo da la legitimidad y da la razón a quien la tiene. Nosotros no hemos mantenido por 34 años y han, se han ido mucha gente, otros no se han llamado farpo, otros se van y... Simplemente se van, otros se quedan, pero con otro el Otros llegan. Otro, claro, siempre están <risa> llegando. Siempre están llegando y eh, lo que permanece en eso son los imprescindibles. Mira, Raúl, a, tre a 34 años, entonces, ¿qué ustedes se plantean como forma o método de lucha y teniendo reivindicaciones solicitadas por años que cumplen quizás junto con ustedes? La misma... Más, eh, de 34. más de 34. Hay <ríe> reivindicaciones. Bueno, que tiene. la misma sí, situación sí, sí. del sistema cloacal de San Francisco. <ríe> tiene más de 30 años, ya que esto no, ya eso colapsó. Y hay una serie de, de, de cosas que nosotros aspiramos, porque creo que se hace necesario que haya una, una, un mecanismo de presión al Estado y a la comodidad de, de la gestión de gobierno. Que desatiende cosas a los pueblos. En este caso, San Francisco de Macorís. ¿Qué le trae en estos 34 años? ¿Qué nuevos aires pretende desarrollar el Falpo? Mira, Francis, nosotros estamos conscientes que, como grupo social de este país, tenemos el compromiso. De que este pueblo sea liberado de la corrupción, de todos los males que lo afectan. En ese sentido, hemos hecho conciencia que debemos trabajar por la unidad de todos los sectores sociales, políticos, empresariales. Y crear ese instrumento que pueda eh, tener una propuesta de nación, una propuesta sana, una, una voluntad de romper. ...con este estado de cosas que vivimos en estos momentos Ese es uno de los principales objetivos... ...y nosotros en, lo, en, en los próximos eh, meses... ...nos abocamos a un congreso de la organización... ...y lo que se ha estado valorando es esa situación... ...trabajar en esa dirección, en ese instrumento sociopolítico... ...para enfrentar la situación que vive... ...pero primero hay que trabajar en la unidad... En que cada organización, no. cada eh, ciudadano haga conciencia la situación que vivimos y la única manera de enfrentar esa situación es con la unidad y trabajar para, para ese instrumento que Raúl. pueda dar al trate. Ya nos está tocando la música que nos vamos, pero antes queremos saber qué hay para San Francisco Macorís y el Falpo en los próximos días. ¿Tienen alguna programación? Claro, nosotros hemos estado movilizándonos y protestando. La semana que pasó hicimos una mechonada sí, exigiendo toda esa demanda que hace un momento yo mencionaba. Pero en el día de mañana vamos a realizar una vigilia ya con las comunidades de esa parte este, Tanzuela, Guisa, Honduras, Aslor, eh, Laguneta, entre otras. Vamos a realizar una, una vigilia en la en la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, ya mañana estaremos anunciando otras actividades y vamos eh, en ascendencia, pues, tratando de que las autoridades flexibilicen Bien. y que entiendan que nosotros solamente queremos que este pueblo tenga obras que le beneficien y traigan el desarrollo para todos los municipios. Muchas gracias Raúl, gracias a Raúl Monegro, okay. vocero nacional del Falpo, ha estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en de mañana, quédese con nosotros.